No quería hacer este combate, me cago en pito pato. Último combate, que me lleve una sorpresa. Voy a ir con Havix, pero cuidado porque Stoudland pega muy fuerte, Igual tenemos que intimidarlo. Derribo, cuidado, está Havix. Chavales, Problemas. Derribo. ¿Cuánto me quitas? Crítico. ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tournilog Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy compañeros, acaba de ganar la Liga El Real Madrid Cuando estoy grabando esto, ¿vale? Vosotros lo veréis Y ya ha pasado tres semanas, ¿vale? Pero cuando estoy grabando esto, acaba de ganar la Liga El Madrid Y estoy súper contento, así que hoy tiene que salir todo bien Tiene que salir todo a pedir de boca Me pongo los cascos, compañeros, y empezamos En el último episodio, que para mí hace bastante tiempo Capturamos un tinamo, un pedazo de tinamo y se me jodió el audio O sea, flipad que se, se, de repente, de la emoción, no sé qué hice, pero se fastidió el audio Y el equipo estaba tal que así, Emanuel sobao, Yuri eh, haciendo el repelente, que lo vamos a quitar obviamente Y poquito más, pero ahora es que se viene combate contra N Así que compañeros, sin más dilación, vamos a prepararnos porque se vienen curvas Lo primero que quiero hacer... A ser posible sería coger el eh, curar Sería curar, así para empezar Y después de curar, ir a por N Que se merece un intento este hombre De ser derrotado Así que voy a ir a curar, eh, está por aquí, ¿no? ¿Por aquí abajo? Creo que sí, creo que sí oh, oh, oh, ¡Oh, esto es nuevo! ¿Qué está pasando? ¡Piedra, trueno! ¡Coño! Esto es para evolucionar al Tíramo Que se evoluciona eh, con piedra trueno Así que Naizu Pero ¿cómo? ¿Por dónde he venido yo? No había venido yo por aquí Ay, el mao, que no, puedo, que no puedo volver por aquí F en el chat ¿Cómo, coño, vuelvo? ¿Por aquí abajo, entonces? ¿Habrá algún atajo, algún camino, algún sitio? Pues espérate, que no quiero combatir más de la... Bueno, vamos a combatir con esta, venga Venga, menuda esta cueva, venga, sí que sí Venga, Vamos a combatir por probar un poquillo eh, Yo creo que tenemos el equipo bastante bien todavía para poder defendernos Así que, Drillbur, vas a flipar contra WK, que es un dios Fuerza es un dios hasta puntos in in in inigualables que te va a matar de un golpe, ya verás. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. ¡Puhu! Uh, ¡Crítico! ¡Crítico, chaval! ¡Es increíble! ¡Espectacular! Maravilloso. Grande V, es que es espectacular. Cebstrica, esto, esto ya es otra cosa, eh. Esto ya estamos hablando de otro tema. Vamos con Sofá. Por si hace algo de tipo eléctrico, que es lo más probable. Y yo creo que Sofá. Pues le puede dar un poquito de leña, ¿no? ¡Chispa! Electromotor espérate, ¿está mal? está mal puesta la cámara está bien. Eh, pues nitrocarga, ¿no? Porque en cualquier caso no le afectan las cosas de tipo. De tipo eléctrico, así que guerra de nitrocarga. Si no me... Ahí está. Guerra de nitrocarga, chavales. Una por aquí, otra por allá. Y como soy más rápido, pues creo que tienes un problema, chaval. Creo que tienes un problema. <risa> ¡Placa, placa, placa ¡Madre mía, nuestro equipo, tío! Los críticos, esto es buena señal El Madrid gana la liga, doble crítico Nada más empezar, esto es espectacular, chavales Esto es espectacular eh. Compañeros, aquí tenemos A N3, 2, 1 Vamos allá, un mundo con variedad de puntos de vista Está condenado al fracaso, y eso es algo que no Pienso permitir, humanos y Pokémon son di Seres distintos, como la noche y el día Solo están... que sí, déjame Déjame tu vida, hermano, vamos a combatir Combatazo contra N Deja de darme la turrita, que se viene Curvas, vamos a ver N. Relajémonos. Cuatro Pokémon. Vale. Empiezas con Boldore. Pues de puta madre, porque he empezado con, con sofá. <risa> Buenísima, crack. Voy a cambiar, obviamente. ¿En Manuel aquí? Sí, en Manuel aquí. En Manuel aquí. Yo creo que en Manuel aquí va a tener mucho que decir, ¿eh? En el gimnasio a lo mejor no tanto, porque es tipo... Tipo volador y... El tipo tierra, pues como que no. Pero a lo mejor aquí sí. Vamos a hacer un poquito de excavar. Ah, no tiene terremoto todavía. Buena noticia esta, eh Es la que no tiene terremoto Igual tendríamos que esperar a que lo aprendiese un poco Pero bueno, ahí está, excavar Robustez, era posible Vamos a hacer garra metal Y con un PS, salvo que lo cure No lo cura Garra metal y hasta luego, perfecto N se supone que captura a los Pokémon que salen en, en, en las rutas que tienes alrededor, ¿no? Me imagino Así que guay Sofa sube el 32, Naisu Jolti Vale, Jolti es este tipo bicho Así que... Avalancha, ¿no? Me comentan Vamos para allá Si lo matas de un golpe Sería brutal Espectacular Espectacular Grande, Manuel ¿Qué más? Ferrosit eh, Pues vamos con Havix, ¿no? No porque no pueda matarlo Pero yo qué sé Ya que tenemos a este Defensa férrea Ya verás No, no, no No, no, no, no, no. Tranquilo Nitrocarga Ven aquí, papu Ven, ven aquí, ven aquí, Ferro, si que lo estás deseando Ven aquí ¡Prua! ¡A tu casa, crack! Un poquito de nitrocarga, golpe crítico ¿Pero qué pasa hoy con los críticos? ¿Qué pasa hoy con los críticos? Es espectacular, ¿eh? Ese golpe crítico ha ignorado su subida de defensa ¡Clink! Pues mira, ¡Clink! Clinquéame esta! Nitrocarga Fácil, muy fácil el combate Muy, muy fácil, nivel 28 además Pensaba que iba a ser más complicado, pero... Easy peasy, le hemos ¿eh? La verdad que sí. ¿Por qué? Me tomo mi papel de entrenador muy en serio. ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo puedo perseguir la verdad y la virtud después de esto? ¿Cómo puedo hacer mi amigo del Pokémon legendario? Eco, ¡Ostras! Que viene Bell. ¿Qué hace él aquí? ¡Qué absurdo! ¡O la profe! ¡Aquí se juntan todos! Esto es el papurri! Usted es la profesora de cina, ¿verdad? Usted pretende entender la relación entre entrenadores y Pokémon valiéndose, como no, de las reglas arbitrarias de los humanos. Y por supuesto de ese horrible artefacto llamado Pokédex. ¿En qué estaba usted pensando? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Conflicto de intereses, ¿eh? Conflicto de intereses de la profesora Pokémon y N liberador de Pokémon. Por un lado reconozco que tu opción personal es totalmente válida, pero por otro creo que la nuestra también lo es. Eh, ¿No crees que debe, cada uno debería reflexionar y decidir por sí mismo si quiere estar con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca a cualquier desapresivo para hacer sufrir a los Pokémon? Ojo, porque el debate de este juego es... Es canela en rama, ¿eh? Canela fina, chavales Bueno, un poquito de turrita fresca, ¿no? Como siempre Y ahora, pues nos vamos hacia... Ciudad... ¿Qué? ¿Cómo se llama esta ciudad? No me acuerdo Ciudad... prima prima verano ¿Verano? ¿Otoño? Ah, claro, que cambió la fecha. He cambiado la fecha y vuelve a otoño cuando quería que fuese invierno. Bueno, cambié la fecha de invierno para poder hacerle el capítulo anterior. <risa> y ahora, como está la fecha otra vez original, se ha vuelto a hacer todo esto. ¿Ciudad que No lo he visto, tío. No lo he visto. Tengo que verlo, lo siento. Lo siento, tenemos que verlo. ¿Qué es? ¿Ciudad? A ver si me entero. ¿Loza? Vale. Ojo porque cerca de aquí, no sé dónde, debería estar la Cueva Loza... Y en la Cueva Loza quiere decir que se puede capturar a Axeu, hermanos Y eso puede ser muy pepino, la verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡Evento! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Hola? ¡Eh! ¡Tú eres Eco, ¿verdad? Déjame echar un vistazo a tu Pokédex ¡A ver, a ver! ¡Has encontrado 7 Pokémon! Veo que has encontrado un Kling, no se te da nada mal, ¿no? Perdona, con la emoción no me he presentado Me llamo Encina... ¿Carrasco Encin. ¡Pum! ¿Quién coño es este? Quien te dio tu Pokémon y esta Pokédex fue mi hija? lol. El profesor Encina. Ha mejorado la Pokédex de Echo, lol. Vale. Ruta 7, Ruta 7, Ruta 7. Vale. Aquí tenemos Ruta 7 en la hierba. Tranquil, Cubcho, Dirling Guacho, Vestrika y Fungus. A nivel 28 Cubcho en invierno, Cubcho en invierno, ojo, Cubcho en invierno. Ya tenemos un tipo de hielo, pero pero Cubcho puede estar bien. Tranquil, dearling, watcho, celestial. A ver, fungus tampoco estaría mal porque tenemos un fungus. Por cierto, por cierto, espérate. Quiero un cupcho, pero tengo que ver el el el tinamo. Vamos a ver el tinamo, obviamente. Tinamo, por favor, naturaleza favorable. Necesito, o sea, este sí que es buenísimo para para el buenísimo para la esta, ¿eh? Vale, vamos a verlo así, ¿eh? Vamos a ver al fungus que tampoco lo hemos visto. Bueno, en defensa, malo, defensa especial. Eh, vale. Ok. Y ahora se viene el neutro. ¡Vale! ¡Uf! Prefiero esto. Prefiero esto que algo malo. Ostras, cuánta velocidad tiene, ¿no? Pensaba que era más lento este Pokémon. Tendrá buenos Shibus en, en velocidad. Pero claro, si esa es la velocidad, no me quiero imaginar el ataque y el ataque especial. Porque están igualados. Deben tener una mierda. Bueno, ya lo miraremos con el, con el truco del... Lo miraremos con el truco del metro batalla, ¿vale? Los UVs y todo eso Porque ahora aunque lo mires te da un baremo Y en cambio el metro batalla si lo miras te da como en plan súper exacto, ¿vale? Pero vamos, genial neutro, ¿eh? Mucho mejor que que algo que pudiera ser desfavorable malo, ¿sabes? Mm, vale, pues ya está, nos vamos a por, a por el cupcho A ver si somos capaces de conseguirlo Voy a cambiar la, la fecha a invierno Y chicos, por favor, que nos toque ese cupcho O el fungus el Fungus también me vale, pero es un 10%. Ruta número 7. Va muy lento el juego, tío. No sé si es que estoy haciendo algo mal en el emulador o alguna mierda, pero... Uf. Eh, esto es como hierba tocha, ¿no? O sea, ¿esto es hierba oscura o hierba normal? Eh, no lo sé. Compañeros, primer Pokémon de la ruta 7. Zepstraika. Uh, bueno, bueno. A ver, eh, prefería Cupcho, pero Zepstraika... A ver, ¿qué Quiero decir: Zepstrike, Zepstrike. La verdad que es una cagada, ¿eh? Le voy a tirar. Tío, ¿por qué va tan lento? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué esto, eh? Es? ¿Qué esto, eh? Es? Mira, mira qué lento va. No entiendo. Si tengo un pepino de ordenador. A ver, Veloz Ball, por favor, captúrate de No me des problemas, no quiero líos, no te puedo paralizar. Así que: Uno, dos, tres. Compañeros, otro Zepstrike. Que a lo mejor es mejor que este. De hecho, lo podría llevar al gimnasio. ¿Quieres poner un mote? Sí, le voy a poner un mote, pero... La verdad que odio tener Pokémon repetidos, como os lo digo. El mote de este cepstraiga se lo va a llevar el compañero Jesús Alfonso Nabo. Que quería que le pusiera Nabo. Nabo con V, ¿vale? vale te pongo Nabo, ¿vale? Pero lo siento mucho, este Pokémon eh, no promete mucho Porque tengo ya uno y bastante leveleado, ¿vale? A lo mejor si es buenísimo en plan habilidad y todo Y su puta madre Pues igual podría venirse al... Al, al gimnasio, o sea, al, al torneo Pero... ¡Ojo! ¡Rayo carga! ¡Lol! Así de jajas Ok Pues nada, vamos a por la torre de los cielos, hermano ¡Ojo! ¡Mierda! Esto era triple, ¿verdad? Esta mierda era triple, chicos esto es combate triple Uf. Vale, a ver quién es saco Ambrosio, oh, Ambrosio intimida triple, chaval Ambrosio, perfecto, perfecto Perfecta apertura, eh Pero apertura de locos Chispa para Suobat. Mmm. Triturar para Suobat, Que es el que más miedo me da Y este va a hacer Excavar Excavar para Liepard, por ejemplo Sorpresa de Lie, vale, bueno, me intimida, esto es malo Pero bueno, ya le he hecho chispa, eh pues están a nivel 32, chaval Chispa, ¿lo matas? Zepstraica, Zepstraica Dime que sí, dime que sí, dime que sí Zepstraica lo peta Zepstraica lo peta Pero mucho cuidado, ¿eh? Vamos bien de nivel, pero mucho cuidado Porque este combate triple podía haber sido un susto y vamos muy a lo loco Ambrosio retrocede Ah, claro, obviamente Hipercolmillo Ambrosio Vale, no me voy a quitar mucho, perfecto, está intimidado Y el casco de le quita vida Voy a ir a por el a por guacho. No tengo otra. Y aquí vamos a ir con fuerza para... No sé a quién. <risa> Eso no sé a quién coño va, ¿vale? Chispa para guacho. Tormento. Vale. Me parece estupendo. Excavar que te comes. Fresquísimo. Adiós, Liepard. Ostras. Cero problema este combate triple, ¿eh? Pero cero problema. Me sorprende. Muy, muy bien, chicos. Lo estamos petando. Y en sube al 34. Nice. -o. Ok. Esto es... Si no me equivoco... Torre de los Cielos, lugar de descanso. Compañeros, aquí hay dos capturas posibles. Lidwick y... ¿Cómo se llama el otro? El eh, Gem. Pero Lidwick, en teoría, es mucho mejor. Porque El Gem ya tenemos un... Un psíquico que es el la pelota esta. ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama? Bueno, la mierda esa. Eh, y... Y en teoría, no tenemos ningún fantasma todavía. Así que... Yo creo que mejor pillarlo. Torre de los cielos. Aquí no se captura, ¿vale? Así que vamos al piso de arriba. Y en el primer piso, chicos. El primer piso de la Torre de los cielos. Hay 100% de ratio de Litwick. Así que no podemos fallar. Compañeros. 3, 2, 1. Dime que es un Litwick. Tiene que ser un Litwick, hermanos. Y si fuera modesto ya. Hola. Gracias. <ríe> primer Pokémon de la Torre de los cielos: Litwick. Eso es Nivel 26 Vamos a capturarlo obviously, Pero tampoco es un Pokémon que motive mucho de cara al... Al torneo, ¿vale? Voy a tirar Ball. Me estoy gastando las pokeballs buenas, pero... Ahí que va No sé si ball aquí tiene algún sentido Es un edificio Dos Tres Pues tenga sentido O no tenga sentido Lidwick se viene Perfecto Pues ya está Fantasma Fuego y se acabó. ¿Qué es por el mote? Hombre, este sí. De hecho, este me pidieron que alguien quería justo este mote. Y era Jorge Méndez. Que quería el mote de Chandelur. O sea, de Lidwick. Así que enhorabuena, Jorgito Le vamos a poner Jorge, ¿vale? Sin más. Jorge. Perfecto. Easy, peasy. Y ahora, hermano, se viene Teuturrita de combate. Sé ¿eh? que creo que hay muchos combates aquí dentro. Pero muchos, muchos. ¿Y esto qué es? Fuego Fatu. LOL. Ostras, Fuego Fatu clave. Fuego Fato es buen, buenísimo movimiento para Lidwick. Bueno, para, Lidwick y para para cualquier Pokémon, pero para Lidwick, particularmente, que tiene buen set de fuego y que quemar le viene muy bien. Además, eh, los que más le hacen problemas suelen ser físicos. El tipo tierra, el tipo roca. Y quemar, pues hace que sea la mitad. Es increíble. Vale, aquí está, chicos. Aquí está la que nos cura. Esto es clave. Esto es clave. Necesitamos curar como el comer. Vamos. Dos pokés. gocita Ok. Gocita, hermano, cacheo, huevo suerte, ok. Chispa, debería matarlo. Ahí te lo comas, perfecto. A Lomo Mola, a Lomo Mola, pues. Protect. protéjame lo que quieras. Que este chispita, no creo que lo aguante, ¿no? Será bulky, pero no tanto, ¿no? O sea, y pues. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿De verdad aguanta una Lomo Mola, un chispa, Full EVs y cinco niveles por encima? Me parece increíble. Hiperpoción. Pero me parece brutalmente increíble. 2-5-2 ataque, ¿eh? Os lo recuerdo para los despistados. Chispazo. Eh, espectacular. Pues ojo a lo Momola para, para el. Para el posible torneo, ¿eh? Porque se puede capturar. Lo que pasa es que no es tan probable. Vale, nos curan. Y creo que queda poco, ¿no? Me Ah, otro piso más. Y este parece más complicado que los demás, ¿eh? Este parece más complicado. Vamos a coger el objeto de Yuri. Ultra bola, bueno. Y seguimos. La vida es así, chavales. Vamos a seguir. Voy a intentar coger esto de aquí. Garra umbría. La de metes que hay en este sitio, chavales. La de es que hay en este sitio no tiene nombre. ¡No! No quería hacer este combate, me cago en sapito pato. Pero venga, va. Último combate. A que me lleve una sorpresa. Stowland. No, no. Sorpresita. Sorpresita hay, desde luego. ¿Intimida? No intimida. Eh, voy a ir con Havix, pero cuidado Porque Stoutland pega muy fuerte eh. Igual tenemos que intimidarlo Derribo, cuidado, da Havix Havix Uf. Chavales eh... Problemas Problemas eh. es e intimidación, obviamente Vamos a ver, concentración aquí eh. Derribo, lo falla Bien, me gusta eso esa información me gusta Fuerza Derribo ¿Cuánto me quitas? Crítico El casco ventado Mátalo Mátalo No hay huevos No hay huevos No hay huevos Un PS Un PS, tío Un puto PS En Manuel tiene que ser aquí No locura Derribo Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Garra metal. garra metal, perfecto, ya está ¡Uh! Madre de mi vida Lo que hemos sufrido aquí, chavales Lo que hemos sufrido Y Javis a 33, vale, perfecto Javis tiene que evolucionar, eh, me gustaría subir la 36 en algún momento Pero bueno, la vida es así Repelente dejó de hacer efecto, estupendo Subimos, y creo que este ya es el último piso, ¿no? En efecto, compañeros ¡Uh! Ojo, Litwig, otra vez, vale pero sabía que salía Pokémon salvajes aquí, ¿vale? No me había fijado en ese aspecto A ver, señorita Evento, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuenta usted? Gracias por haber venido Lo que te dije antes de que había visto era en efecto un Pokémon herido Pero ya se encuentra bien En cuanto llegué le cura con un máximo a revivir y se fue volando Pero que es un loque, qué es un loque, No le puede revivir, hermana, ¿esto qué es? Eso es tener buena vista, los ojos de buen piloto eh, Ven desde cualquier distancia Ah, sí, ya que, te, ya que has venido ¿Por qué no puedes tocar la campana? Su sonido ayuda a relajarse a todo el que la escucha Y además refleja el corazón de quien la toca Vale A ver No me acuerdo de esto, ¿eh? Eco ha tocado la campana Bonito sonido Bonito sonido Te lo compro Te lo compro ¿Y ahora qué? Un tono agradable Su sonido me dice que eres una persona amable y fuerte, eco Bien, me presentaré de nuevo Soy Gerania, la líder de gimnasio de Ciudad Loza Y uso Pokémon de tipo volador Espero verte pronto en el gimnasio, te recibiré como mereces <risa> Compitruenos, vamos a dejar el episodio por aquí Mañana, gimnasio de Gerania y Monte Tuerca Me gustaría darle mucha caña, vamos muy lentos eh, La gente ya ha terminado, está leveleando, está todo Yo voy como el... Lo voy a decir, como el ojete Hermanos... Dale un super aire, con no, apretad ese botón como si no hubiera un no, mañana. Seguidme en Twitter, seguidme en Discord, seguidme en Twitch. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon eh, Blanco Turrilock. ¡Chao! ¡Chao!